No puede ser! ¡No! Eh loco, ¿te dejaste la puerta abierta Eh... ¿Qué te pasa? Eh tío, no sabes lo que me ha pasado, estaba lleno en la ordena Ordena... ¿Qué pasa loco? ¿Qué ves? てついかítulo <音楽><音楽>